Bueno, este, continuamos con esta segunda parte de la entrevista y nos hemos quedado en el, en el cementerio ¿no? y lo complicado que es para, para Rosano o para cualquier este, vidente y, y los que pueden percibir el otro lado lo complicado que es estar en un lugar justamente arquetípico para, para lo que es la muerte ¿no? si hay alguna referencia directa para un muerto no importa qué religión o qué haya procesado en su vida, es el cementerio. Entonces, obviamente, ahí es el lugar donde, donde sí, claro. las almas que quedan en el medio van, van a parar. Sí, las que no se desprenden. Hay muchas personas, como el que muere trágicamente, que nunca pensó en morirse y, y se murió, uh -huh. este, esos no se van, no se despegan nunca. Porque les queda aquello de por qué, por qué, si yo tenía, a ver, toda una vida por delante, todo mucho, muchas cosas por hacer. Y se quedan, se van quedando y se van quedando y yo pienso que se gastan, se gastan de estar esperando no sé qué porque no, no, se, van, claro. no se van. y, y El es, tiempo es, es otra cosa, ¿no? Ahí también. Entonces, no, no, no pasa el tiempo como, como para nosotros. Por eso ves de pronto esa niña de. de, de, de esa sabe? niña la veo perfecta. Uh -huh. Está completa. Pero me suele pasar que porque después todo todo esa raíz de mi curiosidad y también tener un poco de, de, de querer saber claro. y un poco de coraje también porque todo asusta yo bueno, me asusto, me, hay... sigo, me sigo asustando me sigo asustando, no es que no me asuste y no bueno. pienses que lo tomo a guau, wow, todo natural, no, uh -huh. no, no y es que es fuerte claro. pero como siempre trato de, de que, intentar saber por qué este, y siempre me, me, me gana la curiosidad entonces seguí yendo al cementerio este, y, pero ya después les busqué la vuelta ¿viste? para que no me afecte tanto uh -huh. entonces yo sabía que a la entrada estaba la nena pero después, no sé eh, ellos saben que yo los veo ah. entonces como que intentan arrimarse como que intentan eh, no sé, no sé si tocarme, no espero que no <risa> <risa> pero... Yo me paro en el frente de la puerta del cementerio, que es una puerta enorme Y en el medio está la iglesia Ese sendero que hay, son como, como dos cuadras Tanto a mano derecha como a la izquierda Es eh, la cuestión de panteones y la rocha vieja ¿viste? Ah, okay. El cementerio de la rocha vieja, donde, donde los panteones son como una casa Tienen ventanas, puertas, escalones, yo qué sé, un montón de cosas mm. Es como una vivienda Y los ves salir de ahí, salen de ahí pero no todos los veo nítidos, algunos son una especie de humo. Te arman de... el cortejo cuando vas Ay, ese... no, por Dios. Este, Así que entonces, son. Algún, ¿Ves algunos sumitos? Algunos, algunos son más, ahí va. más, cl más claros, otros a, más, más. Hay un señor que, que también aparece sobre este lado. O sea, yo me concentro para entrar, me concentro en la iglesia y ahí le doy. Me uh -huh. toco ficha hasta allá. No paro, pero los alcanzo a ver. El señor que sale de este lado. Dos o tres pasos y el señor sale, eh, tiene un buen bigote, así bien, bien arreglado, bien prolijo, una barbita bien peinada, este, tiene una gorra y solamente la parte del hombro con un bastón es lo que veo, el resto no está. Ah, qué curioso. El resto no se ve. qué curioso. ¿no? Este, pero después eh, hay como... Además son, son rasgos, ¿no? Este, se ve son que era, era lo más determinante de esa persona, no, no, su barrio. Pero su te bigote, explico su gorro que a ese señor, porque a raíz de lo que yo veo, yo los busqué. Porque te explico que en todos esos lugares así todavía se usa. Eh, ahora no, pero se usaba del el famoso epitafio, este, ponerle la fotito, o la ¿viste? Fo ah, y el señor está. Y tiene nombre y tiene apellido. Sí, y el sí. señor está. Este. Pero yo creo que ya son familias distintas, porque claro, claro. son cosas que no, no... Tampoco voy a ir a averiguar, no. Uh -huh. no, ¿no? No creo que sea correcto ir a... Y más con, con los muertos, ¿no? Con el respeto que hay que tenerles y, y si vas a ir a preguntarle a una familia, golpear y mira que yo hago, fulano de tal lo veo, a ver, ¿qué quieres decirle? Claro. Creo, me parece a mí. Bueno, hay una película que yo, habla de eso, pero sí, a mí sí, me parece muy... Hay, hay me parece que queda muy chocante para la familia. Rosana, eh, ¿cuándo te tocó, porque si bien evitás esa, esa parte, evidentemente, eh, y por lo que además me has contado, ¿cuándo te tocó tener que anunciar algo a alguien que de, desesperadamente desde el otro lado querían informar? Bueno, ¿Cómo fue eso? El año pasado, uh -huh. eh, fui a casa de una persona de visita y... Me sentí incómoda y lo más lindo que la dueña de casa se dio cuenta que yo estaba incómoda, pero no me podía sentar. Sí. Y este y a raíz de eso, este... sí. y lo fino, dijera yo, yo siempre trato de helar fino, porque ahora ya, con todas las cosas que me pasaron en, en, el, en todo este tiempo, que ha sido de toda mi vida, digo, uno ya, ya sabe lo que es, sí. además, lo que se siente acá es. Ya, es el anuncio de que hay alguien claro. y este entonces eh, yo no sabía que el esposo de ella había muerto pero lo vi parado en la ventana de esa casa este... pero está yo estuve el rato que tenía que estar y me vine a mi casa el tema fue que este señor se vino con mi hijo y estuvo en mi casa este, este... bueno yo... Intenté pedirle por favor que, que si tenía algo que comunicarme, me lo dijera o que se fuera porque me estaba molestando. Claro. Porque además, pesado, mal, Porque cosa... es como que si en realidad se metiera una persona en tu casa que se quedara parado ahí, ¿no? Él te este molesta. Persona, claro. Molesta, molesta porque, a ver, no es que sea como una, una mesa o algo que tú te lo vas a llevar por delante uh -huh. ni nada. Volcas la vista hacia acá y está. Volcas claro. la vista hacia allá y está. Así y esta persona quería comunicarse quería decirme algo concreto uh -huh. pasaron unos días hasta que eh, sí porque, porque qué pasó, claro uh -huh. todo pasa que uno no sé si es que te tenés que poner la frecuencia de ellos uh -huh. o esperar la comunicación porque como ya te digo, no es con palabras si se pudiera hablar así taf, era uh -huh. re fácil uh -huh. y bueno este pasaron un montón de días y Capaz que una semana o más, capaz. Y ya estaba bastante denso. Y un buen día, este yo no sé si pasaba para la cocina y, y él me habla. Me dice, necesito comunicarme o necesito hablarte, algo así, me dijo. ¿Pudiste escuchar su voz? O... Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, el timbre de la voz se escucha como el, escucho el de la nena que es una voz pequeñita una voz... que no bueno, la puedo comparar con ningún niño pero es una voz de niña y este señor tiene una voz una voz gruesa, pero no, no tanto este, y yo le pregunté, en ese momento sabía el nombre de él ahora ya no lo recuerdo y que él necesitaba comunicarse con la esposa y lo había intentado hacer pero claro que con la esposa no podía A pesar de que la esposa reconoce que, que es problema. Es sí, sí, ella también tiene algo así Lo que pasa es que no como que no lo deja lo es, surgir la, Claro, lo que es la negación Lo frena lo un poco, sí Y entonces, ¿y ¿qué tenía para, para, para comunicar? Claro, de primero cuando me habló y me dijo de... Yo pensé que era decirle que la seguía queriendo, que no se quería ir Ajá porque me, yo pensé que era algo de por ahí uh -huh. este... que como que estuviera obs claro, obsesionado claro, con ella como estaba allá en la casa yo todavía le di uh -huh. pensando, digo no había necesidad de venirse conmigo digo, es que, si querías comunicarte lo habías hecho con, conmigo allá en la casa uh -huh. de ella y, uh -huh. entonces las palabras de él fueron cortitas y exactas uh -huh. con ella no me puedo comunicar ella tiene problemas de papeles. ¿De papeles? Tiene problemas de papeles. Y los papeles están en una cómoda, en un cajón, en la casa de la madre, que se los escondió. O sea, los papeles los tenía ella y se los sacó la hermana y los escondió ahí. Ah. Y yo quedé chanta sí, sí, sí. y dije, wow. ¿Y cómo hace uno con esa información para caer, no como perico por y su casa? yo ¿no? no sabía qué hacer, te juro, porque digo, este tipo me está, me está agarrando para la joda o es mi mente que me está jugando mal pero la adivinó, ellos saben, ellos saben claro. Ellos saben, no, no se equivoca. No, no, dominan evidentemente un plano en el que nosotros no, no dominamos No, no, no, y, a ver Una persona no va a venir del otro lado Hablar contigo, hablar conmigo nomás, sí porque sí, y te va a decir una información que tú no tienes ni la más mínima idea de qué se trata. Ni interés, ni nada por el estilo. Ni nada por el estilo. Yo, además, la muchacha, digo, ni la conocía, era la primera vez que la veía, porque además era la primera vez que iba a la casa, yo no sabía ni cómo hablar este tema. Porque si dijera yo, ella la conocía de toda una vida, era la primera vez. yo dije, no, no, esto está mal. No puede ser, además, no había tenido todavía este tipo de experiencia claro. De que alguien me Tan diera concreto, en... sí. ese tipo de información así uh -huh. Entonces, me quedé ahí y no se iba Esto y se yo... me a acordar de la serie, esa, Ghost Whisperer, o sea, disculpen mi horrible inglés Pero donde está chica una de, de mubia, la tienda claro, este, no, sí. una morocha de, de, Yo había visto de, una, una, de una tienda este, que bueno que es eso, ¿no? la serie es, es, es eso, todo el es tiempo soluciona están... problemas sí. este, bueno y, entonces la persona una vez que, que obviamente con todas las salvedades del caso y demás llegaste a informarle la persona se encuentra entonces con esos papeles Sí. Se soluciona el problema de la casa, porque ella tenía problemas con su casa, con la vivienda que vive actualmente. Ajá. Y a ella la, o sea, la iba a perder a la casa porque ella tenía que presentar que eran los títulos. Los tenía que presentar. No sé en qué, tan no importa, ¿no? Claro, claro. Pero sé que los necesitaba porque si no perdía no sé qué cuestión de la casa. O sea, ella tenía que constatar de que esa casa era de ella. Claro. Y sin esos papeles era imposible. Y sin esos papeles era imposible. Y estaba teniendo problemas con la casa. Y hoy por hoy, eh, volver a hacer unos títulos de una casa cuesta muchísimo dinero. Claro. Y yo, pero lo, lo, lo más curioso era que yo no sabía, yo no podía llamarle y decirle, hola fulana, mira, hablé con tu. No podía. Le Me metí en un compromiso. ¿A una viuda? Claro, claro, claro. Que delicado, ¿no? me metí en un compromiso mal, entonces lo tuve que... pero sabes qué? él me ayudó porque él estaba acá adentro y él sabía todo lo que yo estaba pensando yo esto mismo que te estoy diciendo yo lo pensaba y lo hablaba a la vez pero ¿te das cuenta que yo no puedo llamarla y decirle fulana? mirá, hablé con fulano y me dijo que papá pa pa, pa pa no podía, no había confianza me iba a tratar de loca otra vez y es lo que a mí no me gusta entonces, pero como ya te digo, él estaba metido aquí adentro, supo lo que yo estaba pasando Y me dijo, tranquila arranca hablándole de mí Y después le decí lo otro Claro, no, como eh, Tú no lo conocías Entonces, este... así fue Yo le pedí disculpas y le digo Mira, fulana me está pasando tal cosa No Sí eh, entonces, le, le describí el nombre, <risa> le dije el nombre y es así, así, así, así, está vestido así, así, así, así No, sí eh, Hice un croquis, un dibujo Con esta persona, le saqué una foto y se la mandé por WhatsApp Y lo único que escuchaba era, no, no Entonces ella me manda una foto de él y yo le digo, sí Sí entonces, ¿Qué, aquello, ¿qué ¿viste impresión que te dio cuando viste cuando la Certifiqué, guau, wow, wow. terrible, y, y lloras y, y te emocionas y yo qué sé, te sí, pasa Con todo? esa serie no hay capítulo que no, que no me emociona. No, no, es mal, mal mal, te emocionás porque no puedes creer lo que te está pasando y tú dices la mierda. Y bueno está. Claro, después a raíz de eso, este le dije que él no había venido a mi casa de gusto que tenía algo para decirle perdón este... y... y digo, espero que me escuches porque así solucionas un problema que tú tenés digo, porque tenés un problema él me dice, sí, gravísimo, digo, sí es un problema de papeles sí. bueno, él me dijo esto, esto y esto y esto, y esto, esto así que trata de solucionarlo. y así fue ella viajó fue a ese lugar, o sea, a la casa de la madre, fue a la cómoda ¿Y, ¿Y allí está? Y se encontró, y bueno, está ahí todo solucionar todo el tremendo. Y este señor se despegó, se fue sí. Nunca más, porque yo incluso después eh, le volví a preguntar a ella si había tenido algún otro episodio había... Me dijo que, que estaba... estaba en paz O sea, él sí se fue ¿Entonces pudo trascender una vez que...? Él sí que se este... fue sí cumplió con esa Pero preocupación este, que tenía, ¿no? Este señor, sí, lo vi en colores y lo vi tal cual o sea, nítido, completo, zapatos, todo camisa, saco, pantalón, lentes, todo Esta persona tenía vinculación, según la habíamos bocetado en algún momento con algunas cosas importantes de, de episodios importantes del país. ¿no? Sí, yo creo que sé que había algo más, pero como yo. Lo concreto era eso y evidentemente no había, no había por qué. Eh, no quise, peor. no quise. Porque me iba a meter en algo muy grande y no. Uh -huh. Me igual, anulé. Igual te llegó información. Me llegó información y hoy por hoy me sigue llegando, pero no. Claro. No. Muy bien, este, sí, hay, hay ya terrenos a los que es prudente eh, no, es que, no, no meter No tiene sentido todo. para mí. Claro. No tiene sentido. Uh -huh. Porque yo esto lo tomo muy seriamente, no es un juego. Y yo siempre digo: las cosas pasan y pasan por algo. Eh, todavía estoy en la mitad de mi vida y aún no sé por qué me sucedieron estas cosas ni para qué pero yo respeto mucho todo esto y no, no le quiero dar o sea, la trascendencia que quizás en manos de otra persona quizás le dé guau wow", la trascendencia y hasta capaz que se ponga un cartel en su casa y diga uh -huh. acá a ver tráigame la foto que yo le digo de está fulano claro, pero claro. no, a mí por ese lado no no porque me llega muy profundo es, es algo que, que se me manifiesta incluso en, en mi propio organismo y no... por eso este es, es este, crucial para región Nota, este tipo de testimonio porque justamente parte de, de alguien que no utiliza ese don para otros eh, para otros fines que, que simplemente el, el del dominio de particular ¿no? vamos a una a, otra, a otro terreno del mundo sutil que también percibí Rosana, que otro tipo de de ser Percibís más allá de, de los humanos que, que ya están desencarnados. Tengo contacto con mis duendes, <risa> tengo muchos duendes. Ajá. Sí. ¿Y cómo son? ¿Existen los duendes? Claro que existen, claro que existen. Sí. Uh, si sí podrán existir, Sí. son compañeros, Ajá. son muy amigos. Para mí ha sido algo mío, no una muy buena compañía para mí. Nunca, estoy, nunca he estado sola. Y a donde yo voy, ellos me acompañan. Yo sé que están. O sea, sé que tampoco nunca me van a dejar que me pase nada. Ajá. Entonces, este y como les expreso un poco de cariño también porque siento, lo siento acá. este Pero sí. Y se comunican también, son curiosos, esconden sí. cosas, todas esas cosas de folclore. Sí. No, no hay folclore, se... no, es cierto. Digo, lo que se maneja, ¿no? Como es cierto. Eh, tienen problemas de comunicación, es muy cierto. Uh -huh. Ellos no se pueden comunicar como lo hacen este otro tipo de los humanos claro. que no están. Ellos este, tienen distintas maneras de, de manifestarse: o sea, moviendo cosas, escondiendo cosas, cambiándote las cosas del lugar. Uh -huh. Dejaste ese eso ahí y te diste vuelta y no está, uh -huh. pero. Estaba seguro que estaba y, uh -huh. y no está Y a los dos o tres días aparece ahí, en exactamente en ese mismo en lugar. Ese lugar Entonces está... ¿Capaz que, que lo impregnan de su vibración y lo harían desaparecer, digamos? para No, planos. yo para mí se lo llevan se sí, lo llevan uh -huh. Lo trasladan, lo llevan y lo traen Porque ¿Por son muy, muy, muy curiosos Muy curiosos En mi casa ya que pernotan duendes más de 20 años uh -huh. eh, yo arranqué con ellos en San Rocha en una de mis habitaciones que, o sea mi casa ya era de dos dormitorios pero había uno de los dormitorios como yo todavía eh, tenía a mi hijo grande y, y era chiquito estaba conmigo en mi dormitorio no usaba ese dormitorio solamente ponía juguetes uh -huh. este está, pero así que an anuncian eh, eh, cosas a su manera o, o... Sí. sí Ellos sí Ellos O sea, incluso Son capaces hasta de echarte una persona de tu casa Si a ellos no les cae Ajá. Hace todo lo posible Y te lo avisa Gracias. Si hay algo que no les gusta Lo manifiestan Y arrancan tirándote cosas Se enojan Tienen mucha actividad nocturna mucha actividad nocturna y, por ejemplo, te despierta y, como me ha despertado a mí, que se caen todas las tapas de las ollas por el suelo y sientes tremendo quilombo mm. y te levantas, prendes la luz y ¡wow! no hay ninguna tapa en el piso ¿qué pasó? sí pero objetos que tú reconoces que son tuyos. Sí, sí, sí, sí. sí. Dijiste, bueno, te rompieron una cosa. ¿no? no, no, y lo más lindo que en casa, pobrecito, siempre lleva la culpa el gato. Pero el gato no está. No está sea, o sea, no hay nada tirado. No hay nada tirado. Después, este, el tema de la bolsa de nylon, como que les atrae la bolsa de nylon. Eh, y wow. Sí, bueno, es un material no natural, ¿no? Entonces, entonces el ruidito de la bolsa de nylon es permanente amasan bolsa de nylon ahora la saqué de la cocina porque ya es insoportable el ruidito de bolsa de nylon pero no es, es, es, es otro tipo, es más alegre, es, es más, más tranquilo todo el sentimiento de, eh, no es como por ejemplo las casas encantadas que dicen oh, hay! que arrastran cadenas y los pasos y los golpes no, no, no, no nada que ver, nada que ver. Es algo más... más lindo, más... a mí al no menos me gusta más ah. eh, Me siento más tranquila Me dijiste más... una vez que son territoriales, ¿no? Sí ¿Y cómo, cómo marcan su territorio? ¿Cómo, ¿Cómo ves que...? Entre ellos Ajá. Entre ellos, en... sí. Me pasó de descubrir que... En mi casa siempre hubo un duende que fue el que me traje Fue el primero y que me lo traje de rocha porque debe haber venido en las cajas Y te digo por qué más o sea, Era muy pequeño cuando arrancó a aparecerse allá en mi casa Yo empecé a sentir golpes, golpecitos de cosas como que andaban Como que andan ratas, empezando ah, por ahí ah. El ruido es así, como que andan ratas pero hay momentos que tú dices, qué rata más grande esa, ¿no? entonces, este... arrancas a buscar, arrancas a ver, arrancas a... como todo el mundo hace, y no encuentras nada no hay ni rastros de rata, no hay... entonces, este... un día yo estaba de espalda en mi otra casa y da, la ventana da hacia afuera, ¿no? este... pero abre hacia adentro, entonces yo la abría y era como un espejo, ¿no? abría la ventana y la ventana me quedaba así o sea, yo parada acá fregando pero el resplandor, el reflejo del, del vidrio me daba lo que pasaba detrás de mí ¿te das cuenta? así que lo veías de reflejo entonces, eh, yo estaba parada fregando y yo, o sea, sentía que alguien se paraba detrás mío y que me miraba yo, ¿qué será? Tánicas. y lo atribuía a esto que habíamos hablado anterior ¿no? para que fuera una presencia alguien que quería hablar entonces me pongo a y de repente voy con la vista así y hay una cortina ¿no? y la cortina está bien que se mueva con el viento pero un movimiento así la no, alguien alguien no, la, no, la jaló. Un viento, un viento raro. <risa> Entonces me quedé en suspenso, pero traté de hacer seguir en lo mío, pero siempre mirando aquello, mirando aquello. Entonces alcanzo a ver algo muy pequeño, blanco, que en ese momento tenía algo rojo atravesado Una sí. camiseta arriba, ¿sí? Ay, pues sí, algo así. <risa> Yo dije, wow, ¿qué anda ahí en el cielo? Tampoco. Me daba mi mente, porque digo, como yo siempre estaba apegada al otro, entonces que él, él no se daba cuenta, estaba tan enroscado con el tema de la cortina, no se daba cuenta que, que, que, que yo lo que estaba tú mirando a través del reflejo. Entonces seguí en lo mío, pero de repente corto el agua y me doy vuelta. ¡Guau! ¡Wow! Pero aquello hizo: ¿qué era eso? Entonces trato de, porque imposible seguirlo, uh -huh. imposible nada, ¿no? Y él se pegó tremendo jabón Y traté de en mi mente visualizar Digo, esto es un buen, tiene que ser, ¿qué más? Una rata vestida no puede ser, uh -huh. un gato menos, digo, ¿qué era? Porque además se desapareció Pero yo sé que agarró para esa pieza después empecé a sentir toda clase de actividades en los juguetes, para allá, para acá, para esto, lo otro eh, todo el tiempo ¿es como razas distintas? sí, ¿Sí? ¿cómo son? ¿podés describir alguna de eso? Eh, sí, sí, sí, hay distintas razas y... o sea, no sé si son razas o que van creciendo y van evolucionando son prácticamente humanos no son muy, muy lindos pero más o menos como lo tenemos, igual alguien los debe de haber visto porque de la manera que los, que los, dibujan, los describen y de lo los entiendo. dibujan son claro. Tienen sus orejitas puntiagudas, son, tienen una especie de, de, de, de barba y de... Este, son medios medios corpulentitos, ¿viste? Medios cortachones, ahí va, sí. ahí va este. Y este que yo veía era pequeñito, pequeñito O sea, ponle que fuera un buricito ¿Pero tiene rasgos de, de, de, de viejos ¿no? eh, Siendo pequeñitos no tienen barba Tienen sus orejitas puntiagudas, tienen sus pelos todos como chuzos, como mal peinados Como, como que no son muy prolijos, ¿no? Ah. Algo así este, Y ese mismo creció Porque ah, crece ah. Ah. Él estuvo mucho tiempo con él. Te voy a contar una anécdota, si se puede Sí, claro De que a raíz de ahí todo lo que pasaba en casa la de, Tenía la culpa del duende Ay, viste mamá, que... Ah, hay algo ahí que... Ah, no te preocupes, que es el duende Y mis hijos se criaron sabiendo que en casa hay duendes Eso te iba a preguntar ¿Cómo era la relación de tus hijos? Y se acostumbró el grande Y después vino el otro, y después vino el otro Y en casa siempre hubo duendes ¿Algunos eh, los han llegado a ver con vos? No... No te sé decir si lo ven, lo ven, lo ven, pero están tan ya acostumbrados a, a, a, a toda la actividad que hay en casa, ¿no? Que ya sí. para ellos es, es normal Lo han visto en, en fotos Ah, porque claro En fotos, sí Sí, porque he logrado, pero eso después te lo cuento Voy a seguir en lo que estaba y seguimos con el tema en casa, se siguió, que todo lo que se perdiera era el duende porque como después aparecía, todo lo que se... Este, y en ese entonces, eh, yo estaba con mi esposo mi esposo trabajaba allá acá en Montevideo y cuando él iba, los fines de semana, eran fines de semana de fiesta no y este... y, y el... mi hijo grande le decía que teníamos un duende en casa y era el que las cosas y ya están con tus cosas raras y se ve que él dijo, a este le voy a hacer entender que yo estoy aquí y me acuerdo que fue un sábado de noche este, Sebastián tenía una caja de tolas no sé si las conociste que venían en las, en las, en las papitas eran una especie de macaquitos de plástico y se coleccionaban ah. Él coleccionó, no sé, 100. Pero me tenía cansada con las toras Porque no las juntaba nunca Y tú las pisabas y así como las pisabas te sí. Es como tirar bolitas más o menos Entonces yo desaparecí las todas Las metí en una caja Me trepé en una escalera Y las metí detrás de otras cajas en la estantería, alta, o sea que no había quien supiera que las tolas estaban ahí y Sebastián era imposible porque no se podía subir un sábado de noche, estando el padre de los chiturines en casa esa caja de tolas cae como del cielo en el medio de la habitación y se desparraman todas las tolas, eran las 3 de la mañana y se hace un bochinche que él quedó paraguas en el costado de la cama. ¿Qué pasó? El duende. No, en serio, pero entiendo. ¿Qué pasó? Anda al cuarto ese que está cerrado. Y fíjate que están las tolas en el piso Pero ya supe. Fue al cuarto. A ver eso. Mira qué desparramos. Dice. Le digo, esas tolas estaban detrás de aquella caja. Digo, es imposible que esas tolas las debes haber puesto mal tú, no, digo, no, yo las puse, porque yo no quiero que se Sebastián juega más con eso, digo, porque no las juntan, no quiere juntar, digo, bueno yo se las escondí y el señor este las sacó y las tiró, pero así, pero metieron un, un bochinche que no sabes parecía que se había partido una, una, una majuana, porque sonaron a vidrio además y dice, de, bueno, este es ya se, se todo ya no se quiso acostar, y que sé yo, hay que parece mentira, que no se puede descansar en estas casas, y que no sé qué, que no sé cuál no se, se da vuelta y cierra la puerta, y otra de las cajas vuelve a caer, de las que estaba más atrás. Como para que toda Entonces, la familia supiera... él dice, correr. wow ¿Y tú la viste que no estaba mal puesta? ¿Qué viste? Entonces, a partir de ahí está, el duende se está y siguió con nosotros, después viajamos acá a Montevideo, nos mudamos y nos habíamos quedado con la pena de que se habrá quedado allá no, no registramos actividad no Le acomodamos todos los juguetes eh. o sea, con todo esto que te estoy contando ya cuando me vine a Montevideo yo ya tenía tres hijos sí. se pasó mucho tiempo él creció también ya no era aquella cosita chiquitita ratita contra el suelo ya estaba medianito Bien. y un buen día este, empezamos a registrar actividad en el cuarto en los juguetes también o sea como que era un niño y creció y, y un buen día eh, hicimos una limpieza y dentro de una caja encontramos monedas que nunca, nunca supimos cómo esas monedas todas juntitas habían llegado a Bueno, Bueno, ver la... Y dicen, los ese fue el dueño de. ¿no? Se ve que le gustan las monedas. Y además había monedas viejas, monedas nuevas, monedas que ni sé ni de dónde, ¿no? <coughs> este, digo, ¿será? Que... Entonces a partir de ahí, eh, moneda que se caía, eh, moneda que iba para el dueño y se juntaban, y siempre hay monedas en el piso siempre hubo en mi casa monedas en el piso porque son las monedas del doy <risa> vamos a una nueva pausa <risa> esto es este, siempre lindo de, de, de comprobar ¿no? y, para mí esto es un testimonio muy confiable y, este, y por eso siempre queremos compartirlo con ustedes ya volvemos